It would seem the world is under the reign of the Ice Queen. However, looks can be deceptive. The world is not always as it seems. When the ice thaws, a new world shall be revealed. ya sabéis que estamos haciendo un sorteo de 2000 pavos en vez de 1000 debido a todo el apoyo que estáis pegando al canal así que ya sabéis si queréis participar lo único que tendréis que hacer sería estar suscrito al canal o suscribirse si todavía no lo estabais, el segundo requisito ir abajo de este vídeo y dar me gusta y el tercer requisito comentarme temporada 8 trailer por los comentarios también recordaros chicos que en la tienda de objetos podéis poner mi código de apoya a un creador que yo sinceramente chicos os lo agradezco muchísimo a todos los que me apoyáis. este codiguito que os aparece en pantalla BySix y En la tienda de objetos Así que nada chicos, espero que os haya encantado Este concepto Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo Adiós